Hola, hoy te vengo a presentar Jam, ¿qué es Jam?, básicamente es un complemento a tu gmail que te ahorrará mucho tiempo de tu trabajo, ¿qué requiere para esto?, tener una cuenta de gmail, tener la información en una hoja de cálculo y revisar el informe que te trae la plataforma que te entregará por ejemplo la cantidad de correos enviados, si fue leído tu correo, si hicieron clic en algún link que compartiste o si hubo algún problema y rebotó alguno de esos correos. ¿Cómo se ya? Son tres simples pasos. Primero es tener toda la información en una hoja de cálculo. Luego tenemos que tener un borrador que tenemos en un Gmail, que será la plantilla de tu correo. Y finalmente ver el informe que te entrega la plataforma o la información que antes te mencioné. Hay una segunda parte de este video, así que no te lo pierdas. Ahí habrá muchos más detalles de cómo usar este programa.